Buenos días a todos, eh, yo soy Romina como dijo María trabajo en la Escuela Agraria de Aves Cifres, como maestra de sección. El año pasado bueno, participé del curso y lo que hicimos eh, el 17 de diciembre fue hacer la biosolarización en un invernáculo de la escuela. El invernáculo tiene dos naves, en una hicimos biosolarización y en la otra no, para ver eh, qué diferencias teníamos este año en la producción. El invernáculo viene de muchos años de producción de tomate y el año pasado no, no fue muy buena teníamos mucha eh, mosca blanca, eh, bueno, enfermedades digamos del tomate así que en diciembre se levantó todo y eh, e hicimos en una nave, eh, bueno, eh, pasó el rotobacter eh, eh, nosotros lo que aplicamos eh, fue cama de pollo compostada que tenemos de, del sector de avicultura de la escuela y bueno, eso es lo que aplicamos porque no teníamos eh, cantidad eh, de brasicas. Eh, aplicamos un nylon eh, del techo del invernáculo viejo que teníamos de una vez que se voló y, y bueno, lo dejamos por una cuestión como contaban las chicas de en enero no trabajamos, se dejó desde el 17 de diciembre hasta el 14 de febrero. Y cuando levantamos el nylon, bueno, se notó claramente, eh, como hablábamos hoy de las fugas, esas falencias en los bordes, que no los eh, hicimos bien herméticos, en un borde teníamos muchas malezas y un sector del, del nylon estaba roto y le pusimos un parche pero también se nota que hay eh, malezas, eh, así que bueno, y comparado con el otro sector del Invernáculo, la otra nave, donde no, no, no hay, aplicamos biosolarización, se, eh, hubo mucha maleza y se notaba eh, eh, la estructura de la Tierra como que era diferente, ¿sí? Eh, y bueno, eso fue lo que, lo que hicimos Brevemente, después, ahora en febrero, en marzo, le trajimos unas muestras a Mariel. Que, ahí tenemos bueno, los ahí los... que Tenía que ver con lo que estábamos hablando recién y también comentó mi mamá. Estos son distintos géneros que aparecen. Ven, eh, acá vamos a repasar el tratamiento: era ¿eh? visualización sí. eh, con guano. En una nave. Yo hice otro sector de otro invernáculo eh, externo, más grande, había un poquito de crucíferas, hicimos biosolarización con crucíferas, y el testigo sería la otra nave del invernáculo que no, no hicimos biosolarización. Muy bien. Bueno, entonces lo que se ve en los análisis es eh, estos son los distintos eh, géneros, aspergilus, cladosporos, por eso en la muestra de suelo, alternaria. Tricoderma, ¿Ves? la tricoderma es la, la color violeta, que aparece en el testigo, acá en este caso no apareció, eso no es, no es bueno que no haya aparecido la tricoderma. Penicillium, lo que sí podemos decir es que el eh, suelo no está muerto, o sea, como decía hoy mamá, o sea, ahí eh, quedan hongos creciendo en ese suelo. En cambio, si vemos los, los patógenos que aparecieron, Pitio y hay una disminución mucho más drástica. En la crucífera ven que hay un efecto bastante contundente eh, y con respecto al testigo los tratamientos fueron bastante contundentes. Esos son dos géneros de patógenos del suelo. Así que eso es un poquito lo que veníamos hablando, también se vio cuando hicimos el, el análisis con Néstor. Que, que algunos patógenos son muy perjudicados por el tratamiento. Eh, bueno, como, o sea, bueno, por todo lo que se vino charlando, ya vimos los errores, babi, que tenemos, así que la idea es para este año, bueno, mejorar. Ahora ya se sembró rúcula, que está muy linda, no tenemos nada de maleza, y bueno, lechuga. Así que vamos a ver qué, qué pasa con el tomate este año. Bueno, Marina, muchas gracias. lo posible, lo que sería muy bueno, que ustedes traten de tomar algunas medidas, de decir, bueno, a ver, eh, ponernos de acuerdo, nos podemos escribir, nosotros, por ejemplo, con Gabriel estamos siempre hablando por Facebook, de ver qué, qué, qué variable se puede tomar, qué medición se puede tomar, pero que ustedes aprovechen y también, porque para, por ahí para los chicos también está bueno, ¿no?, llevar registros y... Sí, el año pasado, bueno, cuando... Eh, yo le comenté a, a los profes de séptimo también, como las chicas habían empezado a trabajar en séptimo, investigar ellos qué es la biosolarización y todo para poder eh, después aplicarlo bien en el, el monáculo de la escuela. Bueno, así que espérate que te voy a. te vamos a dar un souvenir. Pues. Y... Espero que seamos para, para que se acuerden de tomar la mayor cantidad de datos posible, así lo podemos compartir. Muchísimas bueno, gracias, gracias por venir hasta acá y por animarnos